La antigüedad y la Edad Media es, comenzó en Grecia y de Grecia se pasó a música, que es la poesía, la música y la danza. Después de la danza surgieron las características y los instrumentos. Las características es la, la textura monódica, acompañamiento heterofónico, las escalas modales, la altura es la notación algebraica, la duración los pies métricos. Los instrumentos son Lira y los Aulos, los corotalos y el Sartix. El origen divino de las musas, aquí está la imagen que son las musas, la música, la educación, filósofos, Pitágoras, Platón y Aristóteles. La Edad Media comenzó en la música religiosa y en la música profana. La música religiosa se divide en dos, en la monódica y en la polifónica. En la gregoriana y la polifónica se divide en cuatro, que es la argunum, discantus, conductus y motete. La polifonia es en el siglo 6, al siglo 7. La polifonia primativa en el siglo 6 y en el siglo 7. Ars antigua, siglo 8 y Ars nova en el siglo 9 ahí viene canon, chanson y balada la música profana se divide en dos también, que es la monódica y la pol polifónica la monódica se divide en tres estaciones, que la primera es trovadores, que es OC, troveros, hay O y S y que es del alemán que son los poetas o los músicos juglares, que son los músicos ambulantes en Goliardos, que es de latín, los estudiantes y los frailes vagabundos. Después viene la escuela de Notre Dame, Philip de Vitry, Francesco Ladín y Jay Machalaz. Después surgió la Orgona, Liscartus, Conductus motete, Leonín y Perotín. La música, en el, la música en Grecia surgió y se caracterizó por ser monofónica. Esto está compuesta por una sola melodía generado heterofonia. Sin embargo, nunca se alcanzó una complejidad como la que adquiría la polifonia en la Edad Media. La música religiosa, en la tradición de la música occidental, la música sacraroligiosa, sacra está toda Es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. La música profana, la música profana también llamada secular, secular o mundana, es la música concebida para ser interpretada fuera de los contextos religiosos, litúrgicos, por ejemplo, el pop, el reggaetón, el trap, el rock, el y etc. El dios Dionisio, considerado un dios olímpico, y dios de la libertad y el vino, considerado hijo de Zeus y, seme, y Semeleto. Otras versiones afirman que, que era hijo de Zeus. La textura monódica son todos los instrumentos que intervienen Simultáneamente la misma melodía al mismo acompañamiento heterofónico, textura de melodía acompañada con nuevos efectos basados en la búsqueda de una relación mucho más, entre mucho más estrecha en la melodía, como cuando el reggaetón suena unos sonidos de fondo, eso es la música metrofónica, los, es los escalos modales, parece que fueron los antiguos griegos los que constituyeron los primeros escalas, que reciben el nombre de sus principales tribus, Dorica, Frigia, India y Micelda. Todas ellas contienen ocho notas, constituyendo la octava. La altura. Es la, notación, la altura se divide en dos, notación alfabética y la duración, que es de pie La la notación alfabética consiste en dominar, denominar a cada nota por una letra de no, se, de no. no. se sabe nada de ella antes del siglo III, antes de Cristo. Las letras del alfabeto latino se llamarían la, si, do, re, mi, fa y sol. Adoración, la adoración, que son los pies métricos, se le llaman así porque el ritmo fue golpeado con el pie. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias.